There are few better avenues for change than access to quality education. In Honduras, public education only goes through the ninth grade, and access to education beyond that can be cost prohibitive or even dangerous. The Juan Wesley School in Ciudad España has been in partnership with Church of the Resurrection to help provide educational services that would present new opportunities for the youth of Honduras. Bueno, si hablamos de Infraestructura, quizás para la escuela, en este momento está necesitando más aulas para poder atender a más población en Ciudad de España. Pues ha estado en escasos, quizás hay escasas aulas donde hay muchos alumnos para una sola maestra y realmente se necesitan más maestros y más aulas realmente buscando la autosostenibilidad de esta institución. Creo que la alianza quizás es que nos pueden ayudar a encaminar a que la escuela busque esa autosostenibilidad que debe de tener. Y también para la escuela pueden darnos quizás algunos tips de poder dar un mejor, uh, una mejor enseñanza a los alumnos, que sea un ambiente realmente de una to help bring educational opportunities to more of the youth of Honduras, visit the link below.